Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi, rata. Muerto. Aquí me sale alguien. Vale. Esta mierda no dispara bien. Venga Va a morir, ay no Esto No es como las armas del Call of Duty Yo pienso que es como las armas acá. No hombre, cada juego buscar... tiene su meta ¿Cómo? Cada juego tiene su meta Ponte aquí, anda Ya va, ya va, que voy a buscar el... Ponte aquí Necesito balas ya, Pero pues me las estás tirando. Toma Vale, espera. Eh... ¿Qué? ¿Me estás enseñando tus tu coronas o qué? No. Ah, pero eso que me sirve. Espera, espera. Esto, esto... Aquí, venir, venir, venir. Venga, cuidado. Busca qué. <ríe> ¿Y tú, tú qué tal, Z? ¿Cómo has dos? ¿Hay nadie más por aquí ¿Qué cosa más rara? ¿Listo? <risa> no, en la esta no me funciona como... Eh, A ver, ¿dónde vamos? Aquí tienen tiene un fusil. ¿En serio? ¿No me vas a dejar saltar? No, tío No me jodas Pon el puto pollo ¡Eh, eh, eh! ¡Mi pollo! <risa> Vámonos, bonita Mira, voy para acá a buscar un arma, un arma. Oh. ¡Ay, ay! Que me voy a tirar, me voy a tirar y esto... Te estás funcionando ¡No! Me dejas en vergüenza. Bueno, sí, también, puede ser me dejas en es vergüenza yo... <risa> Sé jugar esto pero un poco De verdad <risa> <risa> Me dejas sin pollo Ah, oh, con Dios Nada, me... Tú no sabes jugar Me, me ha quedado con 11 balas, tío, ¿Cómo que juego por... está mal hecho? <risa> Vaya tela Claro, el juego está malo, por eso yo juego mal Vale, pues hay que moverse poco a poco, estamos fuera de zona ¿A ver, estamos fuera de zona? Sí Vale, rápido, pasa lo bueno Aquí, aquí hay gente, aquí hay ¿Dónde me marca? Ah, ya me vieron A ver Aquí, ¿Dónde estoy? No corra mucho que esto no se cae Creo que lo puede marcar porque no lo veo Vale ¿Vivos o muertos? Muertos No sé si falta vale, vale. uno Sí, falta uno bueno, A lo mejor estos eran dos Aquí hay un sniper, lo tienes, tú tienes, ¿no? Verde Vale, este es verde Vale. Eh, coronas. Ahora sí. Hay otras dos dos Oh oh oh. El cinco. ¿Dónde está la corona? Ah, ya la vi Allí una Y allí otra Están, eh, re no. están reviviendo, ¿no? No Aquí está la corona, sí Pasos Le mata Adren. Ay, ya me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Cinco Ay, necesito una cosa de. De vida A ver, Espera, tengo, tengo una soda, espera Madre eh. Ta... Dos. No, este no. Me he confundido. Toma. Okay. Usa eso mejor. Vale, ahí viene alguien, Paso creo. Dos. Ay, mira, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. qué va vestido como tú. Es un plagiador. No, Yo voy como en el cot. ¿Estás curando tú? ¿sí, ¿no? Sí. ¿A, qué, ¿A qué vengarás tú? Nos queda un pavo, vale. ¿eh? Voy a coger algo aquí De... Mira, coge esa soda Hagan lo que voy. quieran hacer a ver un momento, voy a ir con un Spider. Eva. Ah, ya vale, lo vi, de ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Dónde está? Detrás, detrás de mí, detrás de mí. Ahí. 90. 90. Al fuego. ¡Victoria! ¡Ah, esta, no la había visto! <risa> Que es por mí me matan, yo voy como puedes sin cabeza. Preparados o no va a la sala? Preparados. Y magistral, claro. ¿no? Llevamos corona todo, ¿no? Eh, sí. sí, yo creo sí. que sí.